Estamos con Rubén Mancera, director de marketing de Estadio Plus, además de un growth manager, growth hacker de pro, eh, una persona muy re referente en la comunidad, a la que tengo mucho cariño. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Jorge. Eh, es un placer estar aquí contigo, como siempre, ya sabes. Nada, mola mucho, mola mucho. Y vamos a hablar de algo que nos está apasionando los dos muchísimo últimamente. Nos apasiona el growth de hace tiempo, pero también nos apasiona mucho todo este mundo de la web 3, los NFTs y demás. De hecho, tú estás en Estadio Plus, que es el marketplace español de NFT relacionados con el deporte. Pero te voy a preguntar, oye, cuéntanos un poquito mejor, Vendones, ¿qué es Estadio Plus? ¿Qué te encuentras en, en Estadio Plus y cuál es el objetivo? Eh, bueno, eh, Estadio Plus es una plataforma donde vendemos NFTs vinculados al deporte. Eh, puedes encontrar obras propias eh, que creamos nosotros con diseñadores nuestros, eh, bueno, que hay muchas, por ejemplo, Pixel Art, eh, que, que habrá, habrá escuchado que se venden con, eh, bueno, por millonadas, pues nosotros ahora mismo estamos sacando lo, los que están vinculados al deporte. no Y eh, la verdad que va muy bien porque el, para la gente al final todos tenemos ahí un puntillo raro que nos hace coleccionar cosas. Y eh, en mi caso son hijos, parece ser... <risa> Nada, broma. Entonces la gente va, va creciendo y la verdad que le está gustando eso de, de pues, pixel art, boxer, robots y cosas así. De esa por ejemplo, estamos haciendo obras propias. Pero también tenemos obras que hacemos con deportistas de élite. De hecho, uno de los fundadores de Stade Plus es Luis Escola, que es, es capitán de la sección argentina. Bueno, un icono es, podemos decir de los tres mejores jugadores de la historia del baloncesto argentino. Creo que tiene el récord de olimpiadas de un jugador de baloncesto. Bueno, ha estado en un montón de equipos de la NBA. Entonces, bueno, tenemos obras de deportistas de élite, como Zanetti, Escola, Juan Carlos Ferrero. Eh, combinadas también con obras de... de o sea, con artistas, combinadas con artistas que son top. O sea, está Javier Arres, que posiblemente, bueno, de hecho ha pasado por tu... Por tu casa, ¿no? Eh, desde luego es el artista número uno español y puede ser un top 5 a lo mejor o un top 10 del mundo. Tenemos a José Delbo, que es un señor de 87 años o así, que participó creando el, el, bueno, muchos de los iconos de Marvel que conocemos hoy en día, ¿no? Y se ha pasado al mundo NFT, que también será top 3. Y, y, bueno, y, otro, y otra serie de artistas, ¿no? A veces hacemos artistas con deportistas famosos, a veces con artistas famosos, a veces con obras propias y, pues, todas las aprendemos en el mismo marketplace eh, diferenciadas por, para que cada uno que, que, que tiene su pasión por algún deporte y la desperta alguna emoción, incluso por momentos, momentos deportivos históricos, pues, encuentre su espacio. Llevamos poquito y estamos ampliando el número de obras que tenemos a nuestra disposición, sobre todo estamos centrados en... En crear mucha comunidad en torno a esto porque sabemos que el mundo del deporte eh, pues, pues normalmente se basa en sus fans y Stadia Plus no va a ser menos ¿no? o sea, queremos basar el crecimiento en torno a, a tener un producto muy cuidado eh, fácil de, de usar que es un problema que intentamos solventar respecto a, al mundo cripto ¿no? y, que, y que eso y que tenga la gente su, su vinculación a emociones y encuentre palabras de distintas distintos deportes, en fin, es un poquito a grandes rasgos, ¿no? Mola, tiene mucho sentido. Oye, porque yo me lo imagino, pero ¿por qué el deporte? No? O sea, ¿por qué verticalizarte en deporte? Pues porque todos los que hemos formado parte un poco de este proyecto y los creadores estaban vinculados al, al mundo del deporte. Entonces, bueno, era lo que conocían... Eh, hay otros proyectos un poco más de nicho, como Solares o NBA Top Shot, eh, pero no había ningún proyecto que, por ejemplo, a nosotros como clientes o como consumidores, eh, pues bueno, fuera 100% satisfactorio. ¿no? Entonces, eh, como era un campo que conocíamos todos, porque todos hemos sido deportistas o estamos rodeados del mundo de deporte y. y nos juntamos en unas comida o en unas tal, con gente que era más de NFT, pues ahí salió la chispa y, y creamos esta plataforma así. Mola. Eh, ahora, voy a irme a un básico por si alguien nos está escuchando y dice, vale, esto está muy guay, un marketplace de NFTs. NFT es? ¿Es eso que lo que lleva el móvil? ¿O es otra ¿Qué es un <ríe> no, NFT? No, eso es otra cosa, mira. Un NFT son las iniciales de un token no fungible, ¿no? Eh, a ver, un, un token fungible podría ser una moneda, por ejemplo, un bitcoin o un euro, una moneda de un euro. Yo te doy aquí una moneda de un euro y, y eh, si tú me la cambias por otra, tiene el mismo valor, o sea, porque se pueden intercambiar, ¿vale? Pero si yo tuviera un Picasso y te lo diera, eh, tú no podrías reemplazarlo por nada, porque ese, esa obra de arte, ese Picasso, eh, no tiene otro tipo de comparación porque es única, ¿no? pues eso sería un NFT, un token no fungible, algo que no que es irreemplazable, ¿no? Lo bueno que tiene la blockchain es que mm, te permite garantizar la, original, la originalidad, la trazabilidad y la autentificabilidad de, de esos archivos digitales que se crean. Y en base a eso, pues, una de las aplicaciones que tiene la blockchain, pues, son los NFT. Se pueden usar para mil cosas. Te he puesto el ejemplo de, del arte porque nos estamos más vinculados al arte, pero tú podrías hacer... Eh, Certificados de nacimiento, eh, hipoteca, eh, cualquier cosa que se pueda digitalizar se puede convertir en un NFT. Eh, acreditaciones de estudio, mmm, de hecho, auguro que no tardaréis mucho en meterlo en Product Hackers, vamos, en Product Hacker Go. Eh, entonces, porque eso además ya se queda para toda la vida, es inmutable, no te lo pueden falsificar y, y es un certificado de que, de que lo has hecho. ¿no? Un poco esa sería la explicación más o menos sencilla de, de que, es un, que es un NFT. Genial. ¿Y, ¿Y por qué tanto revuelo? O sea, porque claro, en los últimos, sobre todo en el último año, ha sido una locura. Esto los NFTs. En Twitter solo hay NFTs, solo hay o sea, gente con, que se sí. ha puesto NFTs de avatar. Ha habido como mucho revuelo. ¿Qué, qué, qué hay detrás de todo esto? Bueno, es, es una principal, una de las principales puntas de flecha de la tecnología blockchain, porque es una aplicación que es muy evidente. Eh, luego ha dado salida. A, a varios mercados, como es el de la música, que está empezando ahora también, o el del arte, que estaban teniendo problemas, digamos así, para, para vender. O sea, yo conozco un montón de, de amigos que eran diseñadores gráficos o artistas y, y la estaban pasando, eh, no sé si se puede decir jodida, si no lo corta facilidad y, y entonces, con esto han no encontrado una salida al mercado y, a, y también... Por parte de los consumidores, tú piensas siempre que las obras de arte pues, están en soft service, en, eh, yo qué sé, se subastan por miles de cosas y tal, por miles de euros y son inaccesibles el arte y te das cuenta porque pues, esta tecnología te, te lo pone fácil. Entonces, te da acceso a una creatividad muy grande a unos precios eh, razonables, sobre todo al principio. Eh, todos los, que ahora los proyectos, muchos de los proyectos que están ahora, que valen miles de, o cientos de miles de, de dólares, también tiene su valor porque fueron los primeros. Es como decir, oye, tengo el primer papiro que se hizo en Egipto, ¿no? Pues ahora mismo estamos en esa época. Y fíjate que, que el mercado tiene un año y pico. O sea, es que un experto en NFT eh, a lo mejor puede tener como mucho dos años, dos años de conocimiento. No, no creo que tenga mucho más. Así que, bueno, es, es un mundo que la gente quiere apuntarse, ¿no? Claro, es un, una buena tendencia. Eh, vámonos ahora, vamos a alguien que nos haya escuchado, le hemos descubierto lo que son los NFTs y quiere tener su primer NFT. ¿Cómo conseguir un NFT? Lo más sencillo, lo más sencillo es ir a Estadio Plus y coger el, uno de deporte que te guste. Mira, lo primero que tienes que hacer es, eh, bueno, crearte un, un metamask, que, bueno, es muy fácil, metamask.io, eh, y es como una cartera digital donde tú ya luego eliges la red y hay varios tipos de redes, ¿no? Nosotros, de hecho, somos de las pocas plataformas en Estadio Plus que trabajamos con Ethereum o Binance, según nos conviene porque, bueno, Ethereum tiene grandes artistas y grandes obras, pero cada cosa que hace ahí es súper cara. O sea, subastar o el gas que pagan los consumidores es muy caro. Entonces, para democratizar un poco los NFT, tenemos Binance, que es mucho más económico. Entonces, lo primero que tienes que tener es el MetaMask y conectarlo a tu cartera, sea, tener un Binance donde quieras comprarlo. O sea, cuando vas a comprar un NFT, te dan opciones de pago. Eh, la nuestra, de hecho, puedes comprarlo con, eh, con el Metamask, pero también puedes pagar con tarjeta o transferencia bancaria. Por esto de facilitarle al cliente todo, ¿no? Cuando tú lo compras, eh, tienes que poner el número de tu wallet, que es el que cuando se crea el Metamask, y, y nada, te llega ahí el NFT y se guarda como si fuera una cartera, tu propia cartera, que tienes un cromo de naranjito, ahora que se cumplen años, pues igual tendrías tu, tu cromo en tu cartera digital. Y ya con eso pues, puedes operar o puedes hacer lo que sea, o certificar que es tuyo, en fin, mola con toda la aplicación que tienes. Nada, con lo que nos has dicho ya, todo el mundo que no tenga su Metamask, que hacerlo, es fácil y directo. Ya está Dio Plus a comprar vuestro NFT, que era eso, con el Metamask y la tarjetita, lo tenéis, que es muy fácil. Has dicho una cosa, Rubén, que, que, que de hecho el otro día también estaba mí el caballero y también salió el tema, pero no lo pregunté, te lo voy a preguntar a ti, que son las gas fees. Que esto es una movida, porque yo que me he metido hace relativamente poco, cuando voy a comprar algún NFT y demás... Lo voy a comprar y digo, cuando vas a pagar te dice no, los gas fees son no sé qué. Y dices, ¿what? O sea, voy a pagar lo mismo más por, por, por estos fees que no tengo muy claro lo que son que por el NFT. ¿Qué es un gas fee? ¿Qué son los gas fees? Bueno, eh, es como el impuesto que tienes que pagar por la transacción. ¿no? Realmente, a la hora de comprar tienes que jugar con que primero, no pierdas el NFT que tú quieras no porque haya poca edición y tal que que son, eh, se intenta siempre desde el punto de vista de, de los vendedores, digámoslo así, pues igual que una e-commerce, ¿no? Tú quieres también que la gente compre porque hay pocos, ¿no? Y que se lo lleven, ¿no? Pero tienes que tener muy, muy en cuenta cómo está evolucionando el, el mercado en, en Ethereum o en Binance, porque al final, dependiendo de la red que compre, esos gas te pueden suponer un importe muy alto. De hecho.. A la hora de, de mintear obras, cuando no tienes... Nosotros tenemos minteado automático para, para los pagos con cripto, por ejemplo, pero cuando se pagan con tarjeta, pues como mmm, a priori no o sea, nos dan el metamask después, los minteamos cuando recibimos el, el número de metamask, ¿no? Entonces, desde lo haces por la mañana o lo haces por la noche, te puede variar en función del precio de la obra, cientos de dólares o, o miles. Entonces, pues tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Eh, nada, son impuestos que vienen asignados por la red y tampoco hay mucho más que hacer, nada más que comprar cuando cuando están bajos. Eh, no, no tiene mucha más, claro. más historia, ¿no? Es como la comisión de la tarjeta, lo que pasa que ahora es variable, ¿no? En función de la ocupación de la red, eso. te cobran más o menos. Mejor ejemplo has puesto tú que yo, exacto. <risa> Mola, mola. Yo, yo es que lo he sufrido mucho, ya te digo, llevo días ya. ahí enganchado mirando, a, a la, levantándome a las 2 de la mañana. Estoy muy enganchado. ¿eh? Ahí, a, ver, a ver cuánto está el orgafícil, no, me vuelvo a dormir. A las 4, a ver, venga ahora. O sea, Uf, estoy, estoy en ese. Es de nivel, ¿eh? Pues mira, tarde o temprano se creará un smart contract que te permita hacerlo automático y tú poner una orden de, oye, cuando llegue a esto, igual que cuando haces trading o, o compra de criptomoneda, cuando llegue a, a este límite, que ejecute la compra de. De este NFT. Eso llegará. Llegará. No, pues lo, lo veremos, lo veremos. Te voy a hacer una otra pregunta ahora porque estáis, estáis lanzando vuestra ICO, ¿vale? Que es al final el lanzamiento de vuestra propia moneda y demás. Primero, concepto de ICO. ¿qué es, ¿Qué es una ICO? Y cuéntanos luego también sobre vuestra ICO en concreto, pues que para qué va destinada, cuál es el objetivo, todo un poco la venta de esa ICO. Vale, una ICO es una oferta inicial de, de criptomoneda. Eh, no es exactamente igual pero por hacerlo más sencillo el concepto es como hacer un crowdfunding eh, en el mercado digital ¿no? entonces nosotros vamos a lanzar una manera el objetivo para la recaudación de estos fondos es porque vamos a desarrollar la, una evolución de la plataforma estadio plus que se llamará estadio plus eh, tech que lo que va a permitir es a cualquier deportista club eh, marca incluso nosotros en principio vinculados al deporte, ¿no? eh, Federaciones, eh, a cualquiera de estas entidades tener su propio marketplace de plataforma totalmente customizado, eh, donde van a poder monetizar todo el contenido que se está generando en las redes sociales, eh, poder hacer exclusivo, hacerlo, hacer llegar como un merchandising 3.0 a la gente de forma súper sencilla, con, con cuatro clics, ¿no? De eh, cargar, la, cargar el archivo digital que quieren convertir en el NFT, decidir las cantidades, decidir el precio, eh, decidir el, la red en, que, en, la cual, en la cual se y poco más. Entonces, eso tiene varios componentes súper importantes. El primero es que va a conectar de una forma extraordinaria a los clubs con, con sus fans. Porque, de hecho, esos NFT pueden tener utilidades como es el, el que los compradores de tal NFT van a poder decidir sobre el color de la segunda equipación del equipo. O la canción con la que van a entrar el, el club al, al, a la cancha, ¿no? O, yo qué sé, o el color de los calcetines con el que va a correr tal... tal cosa cosas de ese tipo, ¿no? Mientras más decisiones tome... Eh, esto es como lo del efecto Ikea, ¿no? Mientras más decisiones tome sobre tu club y más implicaciones tenga, más tú y yo lo siente entonces eh, y ese es el activo más valioso que tiene un club una marca o un deportista no la conexión que tiene con, su, con sus seguidores y sus compradores ¿no? y bueno y aparte pues eh, va a quitar mm, va a solventar muchos de los problemas que hay ahora mismo por ejemplo en el merchandising porque el tema de, de las copias ilegales que se pierden millones de, de euros no, el, no las copias físicas, pero las copias digitales sí va a ser mucho más sencillo demostrar que que tu, que, tu, que tu NFT que tú has comprado es, es original. Además, tú te compras una camiseta de cualquier deportista, que sea, de, de Lebron, ya que soy más de baloncesto, ¿no? Y um, yo se la puedo enseñar que, que es original al entorno cercano que yo tenga y lo mismo me creen o lo mismo no, ¿no? Mira, tú Rubén ha conseguido una camiseta de Lebron. Y... Um, con un, con un NFT es muy fácil demostrar que es auténtico, ¿no? Y que realmente, y además lo puedes enseñar tanto en tus redes sociales como en, como en los metaversos. Ya, de hecho, Twitter está trabajando para que, el, que las imágenes que subes como NFT se puedan verificar que son, que son auténticas ¿no? Y luego, pues, eso, la aplicación que tienen los metaversos, que sean usables, que los va a poder echar cada vez, la gente pasa más tiempo en los metaversos y... Y bueno, y es una forma también de, de enseñar ese merchandising, ¿no? Esas zapatillas que te habías comprado con la firma de no sé cuánto, pues las vas a poder mostrar ahí, o algo exclusivo lo vas a poder mostrar ahí, ¿no? Ya me miro del hilo, tío. La no, no, pero era... está, está muy interesante, sí, sí. porque al final nos has explicado toda la parte de Estadio T, de, de, de, ¿no? Estadio Plus T sí, que exacto. estáis desarrollando. Sí, sí. Y, y a lo que vamos un poco es a, a la ICO, es decir, estáis haciendo esta como oferta pública de, de tokens, ¿no? De tokens, eh, exacto. Donde la gente, como has dicho tú, que es una especie de crowdfunding donde la gente puede participar para, en el fondo, recibir vosotros esa, esa cantidad de dinero, esa inversión para poder desarrollar la tecnología. ¿Cómo, cómo se lanza una, una ICO? Es decir, ¿cómo, ¿cómo estáis haciendo todo esto? ¿Cómo se publicita? ¿Cuánto dinero pretendéis levantar si es que, es que se puede decir? Cuéntanos un poco esa estructura ya de la ICO. Bueno, eh, lo primero que tienes que tener es un, un proyecto interesante porque también como en todas la, las nuevas modas salen proyectos muy vacíos. A nosotros ten en cuenta que tenemos gente muy famosa de la élite del deporte y de otros sectores, tanto tecnológicos como del derecho legal, de, deportivo y de, y de otro tipo de cosas que, que ponen su nombre detrás. Y un, una persona pública digamos, no sé, como un influencer o un deportista de élite no va a poner su marca si no ve que hay consistencia en el proyecto, ¿no? Luego tienes que reunir un buen equipo técnico porque no es sencillo resolver todas las cosas, ¿no? Y, y darle mucha vuelta a la cabeza para ver cómo vas a involucrar a la comunidad, eh, cómo exponer eh, con total transparencia en, en el famoso white paper, ¿no? Que es el documento donde, eh, como la biblia de cada proyecto, ¿no? Eh, pues dónde van a ir cada fondo, que va destinado a marketing. En nuestro caso, por ejemplo, una parte importante va destinada a atraer los mejores clubs para que utilicen nuestra plataforma y, y puedan eh, hacer intercambios de valor con esa moneda que vamos a lanzar. ¿no? Eh, lo bueno de nuestro proyecto es que eh, ya tenemos un recorrido y tenemos probadas muchas cosas, desde la tecnología, la demanda. Eh, pues que, que a los clubes les está gustando mucho el funcionamiento, que realmente tienen interés por monetizar este tipo de cosas eh, este tipo de contenido así que y bueno, que el equipo que tenemos detrás pues, está creciendo con cabeza Entonces, los parámetros que se ponen a la hora de, de pedir el, la parte económica, van en función un poco de, de eso, nosotros pedimos la cantidad necesaria para desarrollar el, el proyecto se van a crear eh, mil millones de tokens eh, a 0.20 esos se van liberando eh, de forma paulatina para no saturar el mercado bueno al final es el funcionamiento eso sí que está eh, más o menos estudiado de cómo hay que hacerlo y la o sea, y de hecho el, el, el white paper lo tiene que aprobar la comisión nacional de valores eh, en fin, eh, lleva unos parámetros y, y tienes que tener un equipo legal detrás que te asesore eh, y en función de cada país, lleva una legislación, porque, claro, eso está todo en pañales y se está creando. Entonces, tienes que ir actualizando. La verdad que es una... una carrera apasionante yo me he pasado unas navidades estupendas elaborando el whitepaper claro como si hubiera sido de cualquier otra religión vaya oye está muy interesante lo que has dicho no porque al final todos ha dicho que a veces se asocia un poco el mundo cripto pues a un mundo un poco oscuro porque claro, hay mucho desconocimiento pero Tenéis, lanzáis un proyecto, creáis un white paper van a lanzar una ICO y tenéis que pasar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o sea, esto es un requisito ya, ¿no? que, que hay que hacer en este tipo de proyectos o da un, un cierto, cierto confort Sí, sí, sí eh, además nosotros eh, nos puede perjudicar en algunos puntos toda la documentación que hemos puesto en nuestro, que estamos poniendo en el white paper pero ya no estamos adelantando a la, a la normativa que saldrá el año que viene eh, que se va a saldrá el año que viene porque, bueno, porque también lo hemos hecho en un ejercicio de que la gente vea que es un proyecto eh, pues a largo plazo, ¿no? eh, a medio largo plazo, que no va a ser volátil. ¿no? Pero sí, sí, tienes que, que ser muy transparente con eso. O sea, con el tema de la blockchain eh, había mucha, bueno, eh, tiene un halo ahí de oscuridad porque es verdad que todas las transacciones son transparentes, pero no las personas que hay detrás de los metamask. Entonces, pues bueno, se hablaba de que se usó para, para eh, blanquear dinero de, desde la droga hasta armas, hasta mil cosas, ¿no? Bueno, como todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo, depende de, la, de las personas que lo usen, ¿no? En nuestro caso, como es vincular al deporte, lo que sí puedo asegurar es que no se va a destinar para hacer doping ni nada de eso. Bueno, el dinero también se usa siempre para... El dinero tradicional, el dinero fiat, se ha utilizado para muchas cosas. O sea que... Eh, Rubén, tú eres un growth de pro, un marketer de pro, y entonces te voy a hacer a ti la pregunta esta que te viene al pelo. ¿Cómo narices se marketea una ICO? Es decir, ¿cómo se marketea Uf. un proyecto como, como esto? ¿No? Porque entiendo... Que beberá del marketing tradicional pero también en el fondo hay que plantear cosas de una forma muy distinta eh, sí sí sí a ver aquí hay hay varios puntos no uno de ellos es todo el tema de usabilidad eh, que, que la verdad es que los proyectos no suelen estar muy, muy trabajados se han centrado en, en desarrollarse técnicamente que funcionen pero no o se han preocupado el contenido, que es importante, pero no cómo lo muestran. Entonces, en ese apartado también pueden mejorar, se puede mejorar mucho. Eh, y luego, sobre todo, eh, yo creo que una parte vital es la gamificación de las acciones que hagan, ¿no? que, que es una forma de también tener un poco enganchado a la gente ¿no? eh, con tu proyecto, para que vayas participando con distintos juegos. Nosotros intentamos eh, variar mucho las promociones que se hacen eh, eh, la venta de NFT, ¿no? Eh, pues a veces son que coleccionas 10 y te llevas otro, a veces si invitas a alguien te llevas otro, a veces si resuelves un enigma o una pregunta eh, te llevas otro NFT o, o bueno, eh, mil tipos. Cada semana tenemos un brainstorming. Ahora es cierto que en Navidad lo hemos tenido un poco más parado porque estábamos centrado de la ICO, pero cada semana hay brainstorming, no solo nuestro, sino de la comunidad, porque nosotros esa es la tercera pata que para mí es vital, que es donde más se puede hacer marketing y growth, que es con la comunidad. Eso, en general, no es tanto del mundo cripto, eh, vale para todo. O sea, el que tú intentes hackear tu comunidad o, o, o darle una vuelta a un proyecto sólido de gestión de una comunidad basado en también parámetros de marketing pues siempre te va, te va a ayudar ¿no? y nosotros claro que el, el, se habla mucho de la, de, de ahora de la web 3.0 de la transmisión de valor de, de la inteligencia artificial eh, y todo eso eh, son cosas que, que sin una comunidad que las reciba pues, pues no sirven de nada o sea, y, y en esa parte es la que, la que intento darle más fuerza ¿no? en crear un proyecto sólido para, para lanzar la comunidad no, y, y en buenas manos que está, porque eres muy bueno en esos temas. Eh, sí, gracias. Te voy a preguntar ya un poco enfocando en la parte final un poco de todo lo que te quiero preguntar. ¿Cuánto de realidad hay en, en todo el mundo web 3? ¿vale? O sea, evidentemente Estadio Plus es un proyecto sólido, real y, y puedes comprar cosas. Hay mil proyectos también. Es OpenSea, hay 200.000 cosas que ya sí. estamos viendo. Pero yo creo que en general el ecosistema en global tiene cosas muy desarrolladas y luego hay otras cosas que en cuanto rascas un poco, dices, uy, me falta chicha. ¿Qué hay de realidad y qué hay de humo en todo este concepto del Web3, de NFTs y demás? Eh, a ver, la realidad es que es, estamos dando un... un creo que, que estamos evolucionando. O sea, es un punto importante, de igual que cuando entró Internet, eh, está blockchain, la Web3.0... Eh, estamos dando un paso importante que ni siquiera somos conscientes todavía de, de las posibilidades que va a tener en un futuro ¿no? eh, va a ser una tecnología o sea, es una tecnología revolucionaria ahora mismo estamos viendo, viendo digamos o sea, viendo qué funcionalidades puede tener eh, sin todavía rascar mucho en cosas más aplicables al mundo real pero eso sí está claro que, que va a cambiar un poco el el paradigma, ¿no? De cómo entendemos internet. Eh, la web 1.0, pues, realmente, simplemente se basaba en, en una comunicación unidireccional, un poco, ¿no? Que, o sea, tú colgabas ahí un texto, una imagen y tal, y, y la gente lo podía leer y poco más podía interactuar. La web 2.0 se centró mucho en, pues, en eso, en intentar hacerlo bidireccional, eh, centrarse mucho en el cliente, en ofrecer, eh, bueno, en ponerlo en el centro. Y la web 3.0 pues, va a utilizar otro tipo de tecnología, la blockchain, como hemos hablado antes, la inteligencia artificial, para intentar facilitar mucho la vida. Se va a meter en nuestras casas, prácticamente eh, en, en, en el día a día, para facilitarnos la vida. Y sobre todo, pues bueno, eso, ir uniendo por comunidades, ir trabajando en, en otro tipo de aspectos. De aquí a que luego se vendan otros proyectos que son... Yo qué sé. Eh, es más, no tanto por el tipo de comunidad que utilizan, o sea, por el tipo de, de tecnología que utilizan, sino por el proyecto en sí que tenga pues, gente detrás que sea, eh, bueno, razonablemente que te ofrezca garantía. Pero es, es, es como cualquier empresa, es ¿eh? como crear cualquier proyecto. Al final lo único que cambias de tecnología y esta tecnología sí que pienso que, que es disruptiva. Se habla muchas veces... Por ejemplo, a mí me encantaba eh, cuando, se, cuando empezaron las impresoras 3D. Me gustaba mucho. Pero al final se ha quedado ahí como que no ha terminado de arrancar. O sea, por lo menos a uso, a uso doméstico. O sea, yo no sé si eh, para uso industrial, pues sí si si se está utilizando más, ¿no? Pero esto sí que, sí que creo que, que lo va a petar, hablando pronto. <risa> Estoy de acuerdo contigo y de hecho vamos a ir en esa línea y última pregunta y me voy a poner en clave de ciencia ficción, vale, para que vayas poniendo un poco la, ese modo, nos ponemos año 2045, el año 2045 eh, lo he elegido porque son veintipico años desde ahora que es más o menos el tiempo que ha pasado, desde, desde la, el, el crash del 2000, vale, desde la explosión de la burbuja hasta ahora. Para que veamos que, que es un tiempo suficiente, pero que tampoco es tanto tiempo, porque la burbuja del 2000 yo la viví y, y me parece que fue ayer. Vale, pues 2045. ¿Cómo crees que va a haber evolucionado todo el mundo Web3, mundo cripto y cómo va a estar impactando en la sociedad? Vaya pregunta. ¿eh? No sé lo que voy a desayunar mañana. <risa> eh, bueno, para empezar, tú y yo, que más o menos somos de la misma edad, seguiremos trabajando, con lo cual... Tendremos que seguir preocupados por estas cosas. Eh, pero bueno, seguro que algunos de nuestros proyectos lo habrán, lo habrán petado. Eh, a ver, yo creo que, que va a haber muchos trabajos que, si no van a desaparecer, eh, van a mutar de forma tremenda. Por ejemplo, no va a tener mucho sentido que la figura de un notario siga siendo como hasta ahora. Eh, un trabajo que depende de una persona que realmente lo que hace es certificar una serie de cosas cuando eh, una persona puede cometer errores, puede, puede yo qué sé, afectarle otros parámetros que hagan que su, su fe no sea correcta. Esto con la blockchain eh, te lo quitas en medio. Entonces, ese tipo de... Va a haber muchas cosas que no vamos a necesitar eso. Entonces, eh, ojalá... Eh, esto que muchas veces tienes conversaciones de probar cosas de, oye, pues esto así o así, no, así sido así. Ahora vas a tener una forma mucho más fácil de demostrarlo. Porque tú dices, no, no, lo buscamos en Google. Pero claro, en Google puede haber información de todo, de distintos criterios. Pero ahora sí que vas a tener eh, algo que te certifique pues que eso es verdad, que no es verdad, que tal. Eh, a nivel de... De, de, de nuestra vida diaria es o sea, un certificado o sea, el historial médico no va a tener sentido tenerlo en papel o en un ordenador y tal lo va a tener cada uno pues seguramente en un nft o en, o en una tecnología blockchain que, que, que se ve toda la trazabilidad que ha tenido todo el histórico que te han puesto tus médicos y tal eh, cosas como eh, las acreditaciones de estudios pues lo mismo eh, eh, ya no, Tú vas a poner en tu currículum, no vas a poner que tienes el máster de no sé cuánto y venga, enséñame el título y habrá gente pues, que se lo haga ahí con Photoshop o lo que sea. No, es que ya tendrás un, un NFT que acredite pues, que has estudiado aquí. Eh, y va a haber mucha, muchas cosas que, que van a cambiar. En el, ya no te digo ni 2045, eh, casi mucho antes. Mucho antes de lo que esperamos va a haber cosas. Ya depende un poco... La administración no suele tener mucha prisa para esto, a no ser que sea para regularlo y también sacar su impuesto y sus cosas, no que, que hombre, hay que seguir construyendo carretera y tal. Pero, pero va a haber un, mucha, muchas empresas que, que van a mirar hasta este, hacia este modelo y las que lleguen primero pues, parten con una ventaja. ¿no? o sea No te digo que ahora mismo tengas que dejar todo lo que haces y volcarte en la blockchain, pero que sí que... Gran parte de tu esfuerzo de I, de I los ponga ahí. O sea, tener siempre un ojo mirando a ese lado, debes hacerlo. Debes hacerlo porque, porque el futuro va a pasar por ahí. Uno, yo diría los dos, pero sí, estamos de acuerdo. Bueno, <risa> pero, por, por poner un margen de error de un ojo. Vaya. <risa> Sí, sí. ¿Y tú crees que el dinero fiat se seguirá usando ¿Y, tira, y, y va a seguir usándose mucho tiempo el dinero asociado a los... O sea, porque el din nuestro dinero actual está como muy asociado a los países, ¿no? a la, a la, al final las economías de los países, a, a temas geopolíticos y, y demás. ¿Tiene sentido este modelo? ¿Tú, ¿Tú crees que va a subsistir mucho tiempo? En el... eh, buena pregunta también. ¿eh? Eh, en los últimos años he, he virado... Mi mentalidad en cuanto a los gobiernos y todo esto, fue muchas veces. ¿eh? Y no descarto que después de esta conversación la, la vuelva a virar. ¿no? Pero eh, llegué hasta pensar que, que la democracia no era lo mejor para, para un país. Porque al final a una, a una masa de personas pues la puedes engañar o, o, no, o no tienen acceso a la información para contrastar los datos que tú das. Y pensé, digo, pues sería mejor tener como un equipo de, de expertos que vayan con un contrato vinculado y en función también de sus excesos y tal, y si no cumplen los lo contrato contrato tal. Eh, porque al final un programa electoral no es contractual y, y eh, luego al final, bueno, todo, da igual el partido que sea, que muchas veces dicen una cosa y no lo cumplen y tal. La blockchain un poco también venía a resolver esto. Eh, cuando tú no puedes confiar en un, en un gobierno no puedes confiar en un banco no puedes confiar en tus instituciones como ha pasado en, en muchos países, en Argentina con el corralito en Malta con las pensiones pues el que tengas una entidad externa, descentralizada donde todo el mundo eh, o sea, todo el mundo la compone pero todo el mundo pero nadie la controla porque no sé, ¿qué, qué trabajadores tiene la blockchain? cero, no tiene ninguno entonces no es corrompible en ese sentido, ¿no? pues creo que, creo que es algo muy positivo. Me preocupa un poco pues hacia dónde iremos porque eh, no sé, al final el dinero fiat mmm, al 100% no creo que pueda estar sustituido. Ya se cuidarán los gobiernos de que eso no sea así. Eh, o tendrán que crear una regulación internacional, lo cual tampoco veo sencillo porque cada... O sea, a lo mejor esto que es dinero sí se pone de acuerdo, pero para las cosas del clima... No lo hacen, por ejemplo, o para cosas de ese tipo. Entonces, eh, es, creo que es un reto. Es un reto a la que me gustaría poder decir que nuestros políticos, nuestros dirigentes estarán a la altura. De, pero, pero tampoco las tengo todas conmigo, vaya. Entonces, eh, no lo sé, no lo sé. Esa, si tuviera que mojarme por dónde va a ir el futuro en ese sentido de, de si va a haber dinero fía o no va a haber dinero fía. Eh, bueno. Supongo que es como si pregunta hace 300 años eh, eh, sobre el trueque. ¿Crees que la, el trueque dejará de existir y se si va a usar energía? Te diría la gente, no, no, no, es imposible. Pues mira, aquí está. Pues será algo así. Imagino que tarde o temprano pues, es, es algo que mejora lo que hay, con lo cual se adaptará. Claro. Nada, Rubén, ya para acabar, si hay alguien que haya estado escuchando esto ha dicho, oye, lo de Estadio Plus suena muy guay. ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde? ¿Qué les aconsejas hacer con vosotros? O sea, como un CTA, suelta tus CTAs ahí al aire para conseguir que la gente os descubra y acabamos. Mira, yo, yo sé que uno de los principales problemas que tiene la gente es la, la fricción eh, con la tecnología cripto o NFT a la hora de comprarse un, un, un NFT. ¿no? Entonces, nosotros lo hemos hecho muy sencillo en estadioplus.com para que, para que cada uno al menos pruebe. Y hasta tal punto que, que tenemos una promoción ahora para que la gente eh, sepa cómo va esta tecnología y pueden reclamar un NFT gratuito para que se puedan, con él puedan probar a crear su Metamask, eh, a conectarlo con Binance y, y lo vean en su cartera. Y luego, pues, ya de mañana puedan probar en el mercado secundario que intentaremos que esté a finales del Q1 de este año. Eh, donde todo el que ha comprado NFT en nuestra plataforma va a poder venderlo y ya nos consta que hay demanda porque nos han preguntado si tenemos más ediciones de este tipo e intentamos eh, bueno, pues, ayudarles ¿no? a, a comprar. Además, nosotros otra cosa que no he comentado es que mmm, nos preocupamos de darle valor a esos NFT. O sea, hablamos con museos, con galerías para exponerlo porque entendemos que si un NFT ha estado expuesto en tal galería o lo ha tenido tal artista o lo ha tenido tal deportista, pues se revaloriza. ¿no? Entonces, eh, van a Estadio Plus reclaman su NFT gratuito de, de embajadores que hay ahora mismo, por ejemplo y, y nada eh, dejan su, su nombre, su correo, si tienen meta más eh, lo ponen, si no viene cuatro clics para poder crearse, les llega y ya van a tener su primer NFT y con eso ya, pues bueno, una medallita al pecho y ya a partir de ahí a crecer, ¿no? y buscar cuál es tu nicho, cuál es tu deporte o cuál es tu... Tu ídolo y a partir de ahí pues bueno bienvenido al mundo no de los NFTs por ahí se empieza pues nada a todos a empezar con los NFTs con Estadio Plus Rubén muchísimas gracias por compartir todo Así esto es y que lo petéis muchísimo que estáis en ello aquí estaremos eh, aprendiendo de vosotros aprendiendo de vuestra comunidad y encantado de, de que cuentes con nosotros para lo que quieras porque es un placer la verdad ah, el placer es mío Rubén un abrazo muy fuerte eh. igualmente